Hola a todos, bienvenidos a tu canal de español, Magical Spanish. Hoy continuamos trabajando con esta lista de reproducción dedicada a la conjugación de verbos en español. Este es un tema muy importante, ya que la conjugación en español, la conjugación verbal, eh, exige un poco de práctica y estudio, así que va a ser un muy buen ejercicio para recordar los diferentes tiempos verbales. Vamos a estar hablando de estos 16 tiempos verbales del de verbo bailar. Así que espero que este video sea de tu agrado y que recordemos muchos tiempos, mucha estructura y por qué no algún vocabulario. Bueno, empezamos con los eh, tiempos del modo indicativo y eh, iniciamos con el presente simple. En inglés vamos a decir I dance, sería yo bailo, tú bailas, él, ella, usted baila, nosotros, nosotras bailamos, vosotros, vosotras bailáis, ellos, ellas, ustedes bailan. Recordemos las terminaciones en amarillo con rojo para tener en cuenta el tiempo y el pronombre al que estamos haciendo referencia. Bien, continuamos con el pasado simple de este verbo bailar, que es un verbo regular. Vamos a decir yo bailé, tú bailaste, él, ella, usted bailó, nosotros, nosotras bailamos, vosotros, vosotras bailasteis, ellos, ellas, ustedes bailaron. Bien, a continuación, tenemos el tiempo imperfecto. En In inglés, we will say, I used to dance. Yo bailaba, tú bailabas, él, ella, usted bailaba, nosotros, nosotras bailábamos, vosotros, vosotras bailabais, ellos, ellas, ustedes bailaban. Bien, a continuación, tenemos el condicional, I would dance. Yo bailaría, tú bailarías él, ella, usted bailaría, nosotros, nosotras bailaríamos, vosotros, vosotras bailaríais, ellos, ellas, ustedes bailarían. Y terminamos esta, esta eh, diapositiva con el futuro. I will dance. Vamos a decir yo bailaré, tú bailarás, él, ella, usted bailará, nosotros, nosotras bailaremos, vosotros, vosotras bailaréis. Ellos, ellas, ustedes bailarán. Bueno, aquí tengo los cinco tiempos. Tengo, tengo cinco tiempos del modo indicativo, que son tiempos eh, sencillos. Muy bien, amigos. A continuación tenemos los tiempos progresivos o continuos que sabemos que hacen referencia al gerundio. Vamos a iniciar con el presente progresivo. I am dancing o am dancing. Vamos a decir yo estoy bailando. Tú estás bailando él, ella, usted está bailando, nosotros, nosotras estamos bailando, vosotros, vosotras estáis bailando, ellos, ellas, ustedes están bailando. También tenemos el pasado progresivo, I was dancing, vamos a decir en español, yo estuve bailando, tú estuviste bailando, él, ella, usted estuvo bailando, nosotros, nosotras estuvimos bailando. Vosotros, vosotras estuvisteis bailando, ellos, ellas, ustedes estuvieron bailando. De igual forma, vamos a tener un imperfecto progresivo. I was dancing. Yo estaba bailando, tú estabas bailando, él, ella, usted estaba bailando, nosotros, nosotras estaba, estábamos bailando, vosotros, vosotras estabais bailando, ellos, ellas, ustedes estaban bailando. Bien, vamos a estudiar ahora el condicional progresivo, I would be dancing, yo estaría bailando, tú estarías bailando, él, ella, usted estaría bailando, nosotros, nosotras estaríamos bailando, vosotros, vosotras estaríais bailando, ellos, ellas, ustedes estarían bailando, y también vamos a ver el futuro progresivo. I will be dancing. Yo estaré bailando. Tú estarás bailando. Él, ella, usted estará bailando. Nosotros, nosotras estaremos bailando. Vosotros, vosotras estaréis bailando. Ellos, ellas, ustedes estarán bailando. Bien, estos son los tiempos progresivos o tiempos continuos del de verbo bailar. Recordemos que... Bailando va a ser igual para todos los eh, pronombres personales en los diferentes tiempos progresivos o compuestos. Bien, ahora también vamos a hablar acerca del futuro con ir a, que en inglés es el going to, el ir a, un futuro. Yo voy a bailar, tú vas a bailar, él, ella, usted va a bailar, nosotros, nosotras vamos a bailar, vosotros, vosotras vais a bailar ellos ellas ustedes van a bailar que también es un, es un tiempo verbal que tiene mucho mucho mucho uso en español bien ahora quiero que estudiemos los tiempos compuestos del modo indicativo y vamos a decir yo he bailado este es un presente perfecto yo he bailado I have danced tú has bailado él ella usted ha bailado nosotros nosotras hemos bailado vosotros, vosotras habéis bailado, ellos, ellas, ustedes han bailado. Vamos a estudiar ahora el pasado perfecto eh, que recordemos siempre que está en color gris porque es un tipo de muy poco uso o se puede considerar que es un tipo que ya no se usa o aparece en un nivel con un eh, nivel de español bastante, bastante formal. Bueno, de todas formas lo podemos estudiar, no nos hace daño. Vamos a decir yo hube bailado, tú hubiste bailado, él, ella, usted hubo bailado, nosotros, nosotras hubimos bailado, vosotros, vosotras hubisteis bailado, ellos, ellas, ustedes hubieron bailado. Bien, bueno, tenemos ahora el, el pluscuamperfecto, I had danced, vamos a decir yo había bailado, tú habías bailado. Él, ella, usted había bailado. Nosotros, nosotras habíamos bailado. Vosotros, vosotras habíais bailado. Ellos, ellas, ustedes habían bailado. Bien. Bueno, ahora vamos a estudiar el pasado continuo. I would have danced. Yo habría bailado. Tú habrías bailado. Él, ella, usted habría bailado. Nosotros, nosotras habríamos bailado. Vosotros, vosotras habríais bailado. Ellos, ellas, ustedes habrían bailado como un condicional en tiempo pasado. Y para el futuro, el past, future, vamos a decir I will have danced. Yo habré bailado. Tú habrás bailado. Él, ella, usted habrá bailado. Nosotros, nosotras habremos bailado. Vosotros, vosotras habréis bailado, ellos, ellas, ustedes habrán bailado. Bueno, también vamos a hablar un poco acerca de eh, los imperativos. Los imperativos para este verbo, ¿qué los hacemos con tú, usted, nosotros, vosotros o ustedes? Para las oraciones afirmativas vamos a decir baila, bailen, bailemos, bailad, bailen. Vamos a ver algunos cambios en su forma negativa cuando decimos baila, no bailes. Baile, no baile. Bailemos, no bailemos. Bailad, no bailéis. Bailen, no bailen. Está en su forma, está en su forma tanto afirmativa como negativa de eh, los imperativos. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que si ustedes quieren una copia de este material, simplemente mándenme un correo electrónico. Dígame a dónde quiere que le mande una dirección electrónica para enviarle este material. Y eh, de cualquier, cualquier material de, que, que yo tenga en el canal, si lo necesitan con mucho gusto se lo hago llegar. Por favor recuerden suscribirse que es totalmente gratis. También regálame un like o un me gusta que es muy importante para el canal. comente y comparte. Por favor si quieres escribir un comentario aquí abajo en la caja de descripciones. Estaría perfecto. También envía este, este eh, video a otras personas que están aprendiendo español o que quieran de pronto repasar los eh, conceptos básicos del, del español. Y también recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que subamos un nuevo video de nuestra clase. Bueno, amigos, mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video donde vamos a seguir trabajando con más verbos tanto regulares como irregulares. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Hasta la vista, amigos.